Bien, en esta segunda parte vamos a ver un caso aplicado de todos los temas que hemos enunciado en la primera parte, que vimos sobre la distribución física internacional y el proceso de unitarización. En este caso vamos a ver paletización y contenerización. Es importante que del enunciado que se les va a entregar es que sepan ustedes el enunciado también va a figurar como enlace en, al pie del video. ¿no? Eh, el, este dato es, se pide, el pedido es 20.400 kilos de un producto. Se quiere que se envíen contenedores de 20. Nos van a cobrar por el transporte desde el puerto del Callao hasta el puerto destino. 5.160 y nos exigen un seguro de 400 lo que queremos saber es cuál es el costo del transporte desde el Callao hasta el destino del puerto vamos a ver que el flete marítimo es eh, o terrestre también es con el cálculo de las dimensiones de la caja, de lo que se va a exportar, el peso por caja, el nivel de apilamiento y el tipo de sugerencia que nos pide el cliente es el tipo de palet, en este caso europeo. Si queremos visualizar el ejemplo, tenemos acá el palet que tiene 1200 x 800 y aquí está la caja cuyas dimensiones son estas y esta dimensión de la altura de la caja está acá 100 y aquí está la altura máximo que se puede apilar uno sobre otro las cajas que es 2000 milímetros o equivale a 2 metros que es lo que se da como datos además el número de cajas en la base es lo que tenemos que calcular en una primera etapa y después el número de veces que se repite de la base hasta lograr el apilamiento. También es importante conocer, aparte del pallet, cómo es un contenedor. Ustedes saben, en, normalmente en las calles encuentran camiones transportando contenedores. El contenedor tiene un ancho y una altura que no se modifica, sea de 20 o de 40 ¿Por qué? Porque a nivel internacional hay un ancho para las pistas y hay un, una fabricación de los vehículos de transporte en esas dimensiones. Y también la altura no puede pasarse. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la altura de él, la plataforma más alguna eh, luz que debe haber en la superficie para transportar por puentes. Los puentes tienen una altura de luz de máximo de 5 metros 10. Entonces, la altura y el ancho no se modifica. Lo que está cambiando es el largo. Por eso vemos este dato de información para 20 pies. También vamos a ver el cálculo aplicado de todo esto que lo vamos a hacer manualmente o numéricamente en la pizarra. También lo podemos usar usando un calculador de fletes que nos da el software del CICE. Asimismo, vamos a tener como dato adicional es la tarifa del transporte marítimo. Es de 6 dólares por kilo y 13 dólares por metro cúbico. Aquí es importante notar que si este flete marítimo es 5.160, hay que confirmar al final si me están cobrando muy caro o muy barato. ¿No? si me están cobrando muy caro entonces busco otro proveedor si me están cobrando barato o de acuerdo más o menos al costo entonces tengo que decir que acepto pero no tendría ningún argumento para debatir si es que no he hecho cálculos previos ¿Qué es esto bien, comencemos para comenzar lo primero es respondernos a una pregunta ¿cuál es el número de cajas que pueden entrar en un pallet, esta cajita que puede entrar en un pallet, entonces tenemos lo siguiente, la caja de acuerdo a la información tiene esta dimensión, largo, ancho y altura, y entonces visto desde arriba, la caja sería el ancho y el largo. O podemos poner el largo acá y el ancho acá. Entonces tenemos dos opciones de ubicar, de esta forma o de esta forma. Esta forma es la que he puesto acá, donde tenemos 120 y este cuadrado rojo es el largo y el ancho del pallet. Tenemos 800 por 1200. Si vemos de esta forma cuántas veces 800 contiene a 120, seis veces. ¿Cuántas veces 400 es contenido por 1.200? Tres veces. Entonces tenemos máximo 6 por 3, 18. Esto no sobra, esto es 80 y no se puede seguir utilizando. Entonces tenemos 18 cajas que entraría en la base. Si escogemos no ponerla de esta distribución, sino de esta otra, donde la, el largo es vertical, entonces tenemos... 120 que es el ancho entre 1200 ¿cuántas veces contiene? 10 y el largo sería 400 ¿cuántas veces 400 contenido en 800? dos veces entonces si vemos equivale a 20 eh, cajas en la base entonces número de cajas por pallet si en la base lo que vamos a tomar es 20 tenemos que el apilamiento es el número de cajas una sobre otra 2000 entre 100 que es la altura de la caja nos da 20 cajas una sobre otra entonces multiplicamos 20 por 20 y el número sería 400 cajas por pallet con eso responderíamos a la primera pregunta la segunda es cuál es el peso por pallet esto es muy importante porque nos están pidiendo Transportar 20.400 kilos. Entonces, ya tenemos que el peso por palet es 400 cajas que hay y cada caja tiene un peso de 2 kilos. Eso nos da 800. Entonces, con esto tenemos la primera parte de calcular el tema de paletización. Vamos a la segunda parte que es lo que nos interesa es cuántos palets ingresarán en un contenedor de 20. El tema pasa por hacer un análisis previo del palet que se ha elegido, en este caso de 20, que tenemos de 1200 por 800 o si quiero por 800 y 1200. Cambia la posición. Si fuera esta original de 1200 por 800, Entraría 1200. ¿Cuántas veces el contenido en 580? 4. Y la altura sería 800. En esta sería dos veces. Entonces, porque acá sería 800 por 2600 menos 2352. Nos da 752 de sobra. Entonces, tenemos acá 8 palets que podrían entrar. Pero si vemos que acá me sobró 1098... Tengo un espacio todavía si pongo por acá el palet de 800 por este lado. Si es acá 800, a 1098 me sobra 282, 298. Entonces puedo entrar un palet más. Entonces en total serían 9 en esta opción. Si utilizo el palet por el ancho de este 800, Voy a poner 800 entre 5.898 me va a dar 7. 7. Me sobra 298. Y la altura, que es 1.200, solamente sería 1. serían 7 acá. Pero me sobra un espacio de 1.152. Que puedo poner 800 acá y a lo largo serían 4. 4 me sobra 1.098. Entonces, acá tendría un espacio para que entre uno de 800, pero el largo, 1200, no podría entrar acá. Entonces, esto es lo máximo. 7 más 4, 11. Entonces, la conclusión para responder esta pregunta es, número de palets en el contenedor de 20. Sería 11 palets. Ahora, quiero saber y aquí vienen los datos numéricos si me están cobrando en peso o en volumen porque lo que voy a pagar por transportar estos 20.400 tengo que saber si me van a cobrar en peso o en volumen sabiendo que la tarifa del transportista es de 6 por kilo y de 13 kilos, dólares por metro cúbico bien, con, sigamos yo tengo que el factor de estiva para calcularlo, necesito saber el volumen disponible. Como es un contenedor de 20, sería 33.2 y el peso 28.180 kilos. Si el valor, eh, perdón, el volumen utilizado es de 11 pallets, voy a tener 11 por 1.92. Y tengo 21.2 por metro cúbico. El volumen utilizado entonces será 63.6. La división de 21.2 entre 33.2. Igualmente hacemos para el caso del peso. Peso utilizado sería los 11 palets por 800. Que es lo que pesa cada palet. Eso me da 8.800. Si divido 8.800 entre 28.000 me da 31. Entonces vemos que entre los dos el factor de estiva me da mayor que 1 me van a cobrar por volumen ahora, ¿cuál es el costo? entonces yo sé que requiero transportar 20.400 entonces el número de pales va a salir de la siguiente forma y yo tengo requerimiento he pedido 20.400 y tengo que un contenedor puede transportar 8.800 kilos Divido y me da tres contenedores. Son dos contenedores y un poquito de dos palets en el tercer contenedor. Aquí está: primer contenedor, 11 palets. Segundo contenedor, otros 11 palets. ¿no? Y un tercer contenedor, dos palets. Entonces sería 2, 11 y 11, 22. Y eh, dos más sería 24. Y aquí están los 24 ¿Está bien? Bien, ahora, ¿cuál es el costo? Tengo 24 palets y esto genera 21.12 eh, 21. metros cúbicos cada, perdón, 1.92, que es el volumen de cada palet entonces tengo 24 palet por 1.92 me da 46.6 46.1 metros cúbicos y si el transportista me va a cobrar a 13, 13 dólares por metro cúbico entonces multiplico por 13 y me va a dar el costo de 600 dólares por el transporte entonces vemos esta cotización de flete marítimo de 5000 es muy caro entonces podríamos decir que con criterio o me baje su oferta o busco un transportista que me pueda manejar esos costos entonces resumiendo esta es la forma de análisis vamos a ver usando el aplicativo de fletes el CISEC nos da este link de fletes y ustedes, para ingresar a este link, tienen que poner un RUC. Estamos poniendo el RUC de una empresa que hemos hecho ejercicios, Belmont Food Perú. Este es su RUC. Ponemos la opción buscar y tenemos la información de la empresa y pones acá, pon. Eh, por ejemplo, mango, buscar, ahí está, escojamos jugo de mango, ya, eh, destino, vamos a poner Estados Unidos y transporte marítimo. Marítimo. Eh, ahora vayamos a puerto puerto de Estados Unidos, un puerto agente de carga el que más conozco es Andina Frame, el último entonces el bulto que quiere decir el valor de las dimensiones el ancho es 0.8, todo en metros el largo 1.2 y el alto 2 número de bultos o sea, ¿cuántas son? ¿cuántos pales son? 24 24. ¿cuánto pesa en kilos cada, cada 28 mil? sería eh, 20 mil 400 peso bruto 20 mil y eh, en kilos ya está ya está, calcular y acá tenemos los diferentes proveedores, los que nos ofertan. ¿no? Hay fletes de 2.800, 3.900 y 7.000. Depende el tipo de contenedor que usemos. ¿Está bien? Entonces, como ven, es otra alternativa. Realmente, para resumir, vamos a ver esta en otra sesión otro caso, en clase. Bien, ha sido un gusto tenerlos y espero pues, que más adelante podamos eh, ampliar más las dudas que pudieran tener sobre algunos temas que hemos tratado. Gracias.